Hola amigos, bienvenidos a este Vamos a seguir viendo aplicaciones de esta página web que tiene bastantes herramientas interesantes, todas ellas gratis. En esta ocasión, un programa que sirve para ocultar el cursor del mouse. Tiene versión portable, no hace falta instalar. Podemos hacer que se inicie solo el programa al arrancar el Windows. La verdad que es bastante cómodo para descargar. Aquí tenemos el botón. Fijaros que poco ocupa, 67 kilobytes y eso es prácticamente nada. Le vamos a dar a descargar. Si queremos la versión portable, escogemos Portable. Todo el mundo tiene 64 hoy en día, así que esa será seguramente tu opción. Vamos a buscar el archivo, que es un archivo comprimido. Botón derecho y extraer todo, como siempre. Extraer. Este archivo es el único que tenemos, lo podemos guardar donde queramos. Para ejecutar, doble clic izquierdo del ratón. Le damos a Ejecutar. No tiene mucha historia, viene configurado para que se oculte automáticamente el curso a los 5 segundos, además nos muestra aquí un temporizador. Son 5 segundos de inactividad, cuando movemos pues se reinicia la cuenta atrás. Podemos aumentar este tiempo hasta 100 segundos, podemos dejarlo en 2 segundos como mínimo. Podemos desactivar el programa dándole a esta casilla. El siempre visible se refiere a que esta ventana se, se muestre siempre ya que si está marcada, pues todo lo que tenga abierto se va a mostrar detrás. Sin embargo, si desactivo y luego tengo otra cosa, pues eh, se oculta. Si queremos que esta aplicación se inicie sola, le damos a Iniciar con Windows. Y ya está, básicamente eso es todo. Es muy útil a la hora de ver vídeos para que cuando los pongamos, pues se oculte el cursor del mouse y no nos moleste. Algunos reproductores ya tienen esta función incorporada, pero otros no. ¿Qué os ha parecido? Dejadme un comentario o mejor un like o las dos cosas. Muchas gracias y buen día.